Esta hora Mira las cosas neblado. y cambia de tema, cosa los... que no te, no te da derecho a replicar okay. Ah, por... la felicitamos, mire la corbata que me puse hoy, eh Para seguirle el paso al conductor Bueno señores, ahora estamos con cerca de 32 grados de temperatura Está bastante cal el ambiente, se va a mantener así Gracias nada, sal, sal. A, 100 a 100 metros el humo es porque afectó sí. sobre... Ahí se ve en la cámara justamente Ahí está ah, sí, acá lo ven, mira, te, te señalo, atrás? mirá, a este lado, Frank, acá Se, ¿no? se, se movió el estudio, te digo Helada media hora con los títulos antenas. Pocos gays y la electricidad, poco gas, perdón, la electricidad al límite Pocos gays Fue a 150 metros, justo está. morder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 te venga